Constitución Política de la República de Nicaragua. Título tercero: La nacionalidad nicaragüense. Capítulo único. Artículo 15. Los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados.